de disfraces para Halloween Que tranza ya llegué ¿Y de qué estás disfrazado? ¿Qué onda? De Drácula, wey ah. ¿Te ha visto el maquillaje, güey? Eso es Drácula, no, wey, mejor no hubieras venido Güey, me trae un buen wey ¿Y eso qué? <ríe> No inventes, parece que tienes toda una vomitada como la de mi tía Que se aventó hace dos semanas, güey, igualita No, güey, pero es que te digo que si me... ¿Qué? ¿Estás disfrazado, güey? Pues de fantasma, ¿qué no ves? Güey, no me traes una cobija Ah, pues eso, soy un fantasma cobija <risa> ¿cómo ¿Qué Dios es eso, Alejandro? Güey, soy una momia ¿Qué momia es eso, güey? Lo hice con papel, güey. No inventes, te hubieras puesto por lo menos un poquito más de papel, Te hubieras llenado la cara o algo. Para esas porquerías mejor ya ni vengas, güey. Ay, no inventes, te quedó divino. Ya la hice. De verdad, me mm. deberías de maquillar. No quieras, amiga. Enséñame. Ya ah, llegué. Eh. Te quedó bonito. Gracias, amigo muy... Se parece un poco al del año pasado Pero más bonito, ¿no? Sí, sí, sí, como que tiene un poquito más de... No, pero te ves bien Gracias, ves amiga, bien. gracias ¡Y qué pase, Alejandra! ¡No mames! ¿Otra vez vienes de Katrina? Sí Ya te vamos a comprar otro disfraz No inventes Ya párale, Alejandra Seis años seguidos ya, no inventes